La verdad es que ayer tuve un día bastante desagradable, pero para que veáis cómo es la gente, ¿eh? Siempre llega uno y le pone la guindita, le pone la guinda. Una mierda de comentario tonto, banal, estúpido como el de... Estrellos de Caídos es aburrido como una piedra. Tú sí que eres aburrido como una piedra. Tú y tu comentario sois aburridos, no aportáis nada al canal, así que como me tocó, ¿eh? Yo ya estaba harto ya eh, de esta gente, ¿no? Eh, digo, yo no voy a aguantar a este tonto. Añadido, no voy a encima todo de que aguanto a esta gente, que no lo tengo por qué aguantar nada, no voy a aguantar a este tonto. Pero pensé, ¿cuánto tiempo llevas jugando a este juego? Y la respuesta me llamó la atención. Porque si le echas 2, 3, 4 horas al día, cada día... Eh, acumular, es dedicarle tiempo a un juego. ¿Pero qué es lo que tiene el Style de the Kai 2? Aparte de armas nuevas, aquí la tenéis. <risa> o este coche que, bueno, ya lo veremos. Y este zombie que me ha llamado bastante la atención, es como un apestado con un cerebro raro, es de Halloween, de la época de Halloween, ¿eh? que nadie se confunda. ¿No veis un poco punk? Punking head, eh, o sea, cabeza de calabaza. Así que me he metido para que volvamos otra vez a seguir buscando a supervivientes que se pongan un poco violentos con nosotros. He de decir que no hemos encontrado ninguno, aunque haya uno al que le hemos tenido que decir mira, vete a tomar viento. Podríamos haber iniciado la guerra mundial <risa> Z entre comunidades y hemos... Sin embargo, implantado un poco de equilibrio. No sé si sois conscientes, pero a estas alturas, a este eh, cuarto programa, ya que llevamos de Stay of the Kai, ya estamos mm, con tensiones graves y profundas dentro de la comunidad y con otras comunidades se va añadiendo a gente a la que tenemos que ir subiendo de nivel total que le eché un vistazo y esto es lo que pasó que me puse a jugar básicamente yo soy Tox Gamer esto es Toxic Game Channel bienvenidos a otro capítulo más de Stay of the Kite 2 El capítulo de hoy lo vamos a llamar tendiendo puentes dentro vídeo bien en total llevo 9 días 12 horas 39 minutos que le he echado a este juego de los que he matado 21.263 zombies 194 salvajes burlados juggernauts derribado 59 2 de 7 amigos 58, núcleos de plaga destruidos, sobrevivientes reclutados, 76 muertes trágicas, 58 logros, eh, legados logrados, 1 victorias en Daybreak, 2 tengo que darle al, al Daybreak tengo que darle ya... bueno, vamos a, a ver si es tan aburrido este juego, vale, ¿Cómo? sí es este, ya estamos metiéndonos en el juego nuevamente, vamos a intentar repartir alegría ¿Qué está haciendo, Cleta? ¿Cleta? ¿Qué te, Cleta? ¿Está bien? the boss. a cambiar a esta a Cleta, pero Cleta, tú estás mal, tú estás mal, hija. Tienes que hacer un... una poción. Esta es la cura. Venga, la curita. Zana, Zana. Y vámonos, vamos, vamos a coger el coche viejo. Fijaos, eh, hay que ver. Dios, Dios, te llamas Dios, ¿no? ¿Cómo coño te llamas tú, Franklin? Oh, bueno. los destiladores ya sabéis que ayer abandonamos el tener relaciones comerciales 10 puntos. trying to wipe out the plague hearts. We can pitch in, but we need your help first. We need help gathering specimens for our research. It could get a little ugly. You want in? hombre que, que pierdes mucho el tiempo qué, qué, qué pasa bueno vamos a ver qué le pasa a esta habla con dominica dominica mis amigos y yo encontramos una reserva de alcohol anoche. Me emborraché y desperté aquí a solas. Es un área peligrosa eh, eh, agregar a Dominica como seguidora. Venga. Venga, venga. Aquí en rescate de, buena, de vuelta a su hogar. Bueno, tenemos que llevarla a su hogar. Así que vamos a llevarla a su hogar. vale venidos todos vale está ya sabéis voy a cortar el viaje mira ya completaste lo de mejorar la enfermería instalaciones nuevas disponibles perfecto college Estamos construyendo una destilería Para que nadie tenga que morir Mientras busca un trago Te invitamos a uno Tan pronto a este listo El alcohol es, que es el que provocó Precisamente todo este lío you are the best. Eres lo máximo y he ganado 200 de influencia, vale que por cierto te he dejado ahí en tu sitio y <ríe> estoy viendo esto y estoy diciendo hombre, hombre, hombre hombre. no, no os hace falta, ¿verdad? ¿este cochecito os gusta? ¿os lo quedáis? a ver tú Isabel ¿me puedes vender un poco de gasolina? ¿no tienes azofa? en serio joder vaya tener bueno pues nada que me llevo vuestro coche hasta luego me el, que me voy con el coche vamos. Yo tengo, este sí que es un buen coche pero va de gasolina fatal. Va de gasolina fatal. Dios, qué ruido hace el coche. De verdad, un ruido infernal. Pues ya hemos llegado con nuestro nuevo y flamante coche. No hay nada en la cajuela, ¿verdad? Dice, dice en un comentario un, un chaval, alguien, yo qué sé, es más aburrido que una que una piedra. Más aburrido es tu comentario y tener que leerlo, eso sí que es un, eso sí que es un tormento. Eso viene Siempre viene de, de gente que no, que no juega a nada. O sea, no juega a nada. Gente que te dice algo así, por ponerte un por, por ejemplo, Halo o Halo es un aburrimiento. ¿Qué dices? Juegalo, juegalo, tú juegalo. Y ya está, ¿verdad? luego lo dices. Mira, aquí le he metido una, le ha añadido una, pero por lo visto, eh, Franklin, ¿no? Me imagino que es Franklin, Franklin, ¿tú qué es que es Franklin? Ah, que tú estás malito también, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos curarte. No, no podemos curarte. Lo siento, Franklin, sal, sal. por la puerta, búscate la vida. Vamos. Por ahí, al monte, al monte. Espérate, no hay ningún edificio por aquí. <ríe> Pobre Franklin, un caso de infectación, Creighton. Vale ya sabíamos que Creighton tenía ganas de venga pues Creighton es tu momento ha llegado el momento de Creighton bye don't get killed I'm going to clear out an infestation if we want to survive we can't let the zombies take over our town don't do anything too stupid out there bueno no tiene cara de muy listo así que vamos a confiar en que en que sobreviva es eh, Esperaos, ya os dije que lo primero y más importante es ir bien, ya tenemos una mochila de 8, no tenemos tampoco por qué ir con estas armas de mierda pudiendo coger un sable del apocalipsis, por dios pardies. Eh, tenemos también eh, unos cuantos molotodos. <risa> Pero es un arma muy guapa. Bueno, por cierto, la cocina. Hay que hacer algo con la cocina. Recojan semillas. ¿Y se puede modificar de alguna manera? No. Vámonos. Síganme a los patos Ha hecho mucho ruidos sí. Ha hecho muchos ruido, Franklin. Sí, nadie te lo va a perdonar. Bueno, en fin, vamos a... A coger... El... Espérate. Antes de coger el Ranger lo puedes rebastecer, hombre. No seas así. Tenemos que destruir una infectación. bueno Deceme suerte. Sí. Pero vamos, por el coche hay que decirlo. es un buen Vale, ya estamos aquí. Llegamos. Muy bien. That plague heart can't be far away. I think I smell it. <risa> <risa> <risa> Bola, eh. Creo que hay dos. Se acabó. <risa> Perfecto. Bueno, tenemos gasolina, tenemos gasolina, no te preocupes, escrito. Por ahora todo va bien. Algún zombie se acercará seguro. Eso. Muestra de plaga también. Vale. balas para un amigo creo que está por aquí ¿qué hace? ¿qué hace? pero quién, quién, quién está llamando a la puerta ...de llamar a la puerta, señora... ...tenemos que hablar con Rodi... ...para sobre dar unas municiones a su grupo... ...pues sí, eso es... ...precisamente lo que yo quería hablar con... ...el tal... ...Rodi... ...que volver es que volver... ¿no? ...déjenme churros, eh... Los ...churros... ...mañaneros... Tía, qué rico los churros por la mañana ahí con tu con la caíto, sabes bien calentito digamos qué rico con caferito tomar un caferito y con leche ahí a mí me encanta mira que no soy muy de café pero me gusta mucho el café este café con leche por supuesto pero si es con leche condensada mejor todavía está riquísimo bueno diantres tiene que estar ahí en la colina creo que, que hay a 174 metros por ahí llegamos habla con ¿Para? Ya hemos llegado, a ver. ¿Qué nos tenéis que decir? A ver. Hey. Nuestros grupos no se llevan muy bien, pero estamos tan desesperados por municiones que igual les pedimos. ¿Pueden ayudarnos? Vale. Vale. Que consiga la mochila, venga. Vamos a ir a por una mochila de esta gente. ¿Se le puede coger algo a esta gente? Vale. Vale. Entonces vamos a buscar... ...vamos a buscar municiones... ...combustible... Munición. Voy a hacer cacique, lo siento. Ey, pero hola ¿eh? Hola cuando te pegas ahí... saltita, saltito ahí... ...es como un salto de fe... ...puede caer mal, puedes caer en el puto río fijaos, aquí está el río, yo, yo creo que es, aquí está el río, claro puede que haya algo aquí, pero de esta manera voy a necesitar gasolina vale, no tengo por qué darle todas, así que, que matas o dañas a uno de los suyos se pueden volver hostiles. Have a good one. Joder. Que me empezaba a poner en plan chulo. ¿no? O sea, es que ese, esa es la cosa. ¿Le doy la munición o nos encaramos a ellos? Nice, yeah? Adiós. A ver, me puedo llevar a un superviviente en vez de haberlos matado. Pues este es bueno en ataque, en iniciativa, en manipulación de armas. Glad to see you're still in one piece. Y Monet, que es bastante guapa, tiene don de gentes, tiro, lucha, sentido común, cardio. Bueno, lo pensaré. Good to see you como que te alegras de verme Cleta, creo que no vamos a coger a ninguno de estos así que hasta luego ahí os quedáis vámonos a ver necesito decir por lo menos que estoy estacionado para poder tener la excusa de pasar todos estos paquetes adentro ¿Qué? A ver, se puede modificar o algo. Instalar fresadora. Crea piezas a partir de materiales. O, bueno, esto proporcionar agua a una. Esto mejor. Es Franklin. Por lo visto Franklin tiene. Si sí, podríamos usar alcohol para muchas cosas, la verdad. No sé. Bueno, pues vamos a crear bombas caseras. ¿Por qué no? ...fijaos cómo tenemos ahí al lado izquierdo... ...nos dice que tenemos que establecer un puesto avanzado... ...que tenemos que buscar un emplazamiento para base más grande... ...y que tenemos que despejar infestaciones para abrir la moral... ...por otra parte también tenemos ya un buen nivel... ...y tenemos que seguramente visitar al al cazador de recompensa. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle a los destiladores que sí que vamos a ayudarles a destilar alcoholejo del coche <ríe> oh perdón eh Lo siento, siento. ¿A dónde vais Dominica hey a beer in the morning is the best way to survive the apocalypse don't you think crap I don't maybe vaya hombre, una cerveza por la mañana bueno A ver qué pasa contigo, Dominica. Sorry, not feeling too good. You okay? Did you get bit by a plague zombie? Not unless the plague zombie is a brain here. I got brain in here. I have rest. Está que grita. Well, that's the last of them. Bueno, por lo menos la búsqueda nos ha servido de algo. Necesito espacio. A ver, a ti qué te pasa, Dominica. Perdón, pero no me siento muy bien. Fue esa cerveza tibia. Joder. Si es que no puedes beber, el chiquillar. Así no. ¿Qué rayos te pasa? Vete a tomar y lárgate de mi vista, porque vamos, Monta tu asquerosa destilería. ¿Dónde estás? ¿Dónde está alargado? Ve ahí este coche. Ahí está Esto, esto, esto y esto Y luego de esto, esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto Y esto Vale, para ello nos vamos a la comunidad Y vemos que por ejemplo Pues Franklin En artesanía destaca Ahora vamos a, ahora vamos a ir mejorando Pues a cada uno de nuestros personajes Si han mejorado o no Construcción o metalistería construcción como a Creighton, si baja demasiado la moral de este personaje, también Cleta, por Dios voy a tomar el control de Cleta porque a Cleta la pobre la estamos matando poco a poco, ¿eh? la estamos ahí, la estoy matando ¿eh? la madre mía estoy, mí me parece que una horda de zombies viene para acá, vamos, lo que le faltaba a, a la pobre Cleta Qué bien. The matado una infectación la, la gente está alegre la gente está contenta bueno pero es que hay uno que querrá hacer algo y lo tenemos justo fuera fuera no está, está pasando por, por el otro lado por aquí josh, hey, es hora de que sigas josh nos vemos en el próximo capítulo nos vemos en el próximo programa entonces game channel con josh que iniciará su misión de comerciante perdido extraño y Quizá este sobreviviente tenga una oportunidad con esta misión. ¿Seguro que quieres cambiar ahora? Sí. Nos vemos mañana con Dios y sus aventuras. Dios y sus aventuras. Bien. Hasta la próxima, amigos.